y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles y decid, Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Os digo que en aquel día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 ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron, y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verle pasó del arco. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verle pasó del arco. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y al verle, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero, y le dijo, «Cuídamele, y todo lo que gastes de más...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 Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy. Capítulo 8 Jehová dijo a Josué, No temas ni desmaches. Toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ay. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ay, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ay y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ay, y escogió Josué treinta mil hombres fuertes, los cuales envió de noche. Y les mandó, diciendo, Atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad,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 y así fueron encerrados en medio de Israel los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ay, y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ay en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai